Esta reunión la hemos convocado para que sea una reunión de ámbito técnico para la preparación y la dinamización de, de la próxima asamblea, un encuentro de inscritos. Y bueno, desde Santander traemos una propuesta que ya la vamos a presentar. Es una propuesta moldeable para que todos la... Bueno, la moldemos a, un poco a nuestro gusto y preparemos un, un encuentro de inscritos en el, que, en el que todos podamos hablar y y sea un encuentro claro. Eh, esto está hecho porque vemos eh, necesario en nuestro círculo preguntar sobre la actualidad de, de Podemos Cantabria y todos los acontecimientos. Eh, nuestra propuesta es la siguiente. Eh, es hacer un encuentro eh, que principalmente se llame Abriendo Horizontes. Eh, el nombre es ese porque queremos abrir eh, la dinámica de Podemos Cantabria. Eh, y tener una idea de futuro. Hemos pensado en tener tres puntos. El primero sería una presentación y una elección de los moderadores. Para que sea una asamblea objetiva y una asamblea respetuosa lo primero es que haya unos moderadores y, y creemos que a lo mejor es que haya varios. Varios para que no, el peso no le tenga una persona sola. Y, eh, Hemos pensado que cada círculo puede proponer una persona, eh, para que sea moderador, y hacer una votación. Cada círculo tendría dos votos. Eh, las dos personas que más votos tengan serán los moderadores, dos, tres, depende de lo que decidamos. Eh, y esos moderadores elegidos pues, serían una presentación de las normas que deberíamos establecer hoy. Eh, el segundo punto sería una intervención del CCA. Hemos pensado que debería haber tres CCAs, tres consejeros como representantes del resto del consejo en la mesa hablando. Tendrían un tiempo total de unos 30 minutos eh, para hablar. Habría una réplica de los escritos que quieran hablar de dos minutos por persona y una contrarréplica de los consejeros que quieran responder de cinco minutos. Eh, habría una contrarréplica por cada tres preguntas. Eh, para dinamizarlo un poco y que no sea algo tan lento. En total habría 6 minutos de réplicas de inscritos por cada cinco minutos de respuestas, de réplicas del Consejo. Y un tercer punto, que sería propuestas de futuro. Y como el propio nombre indica, es proponer para el futuro de Podemos Cantabria y que esas propuestas queden recogidas para, para que el Consejo Autonómico las tenga en cuenta y, y empiece a trabajar y bueno eh, habíamos pensado ya por último que un horario bastante bueno sería hacerlo todo el día empezar a las 10 y media de la mañana y acabar a las 2 de la tarde ahí estarían los dos primeros puntos eh, porque espero que seamos bastantes entonces si cada persona va a hablar pues va, vamos a necesitar un tiempo bastante amplio y para el tercer punto, que son propuestas de futuro, también entendiendo que va a haber mucha gente y que va a haber bastantes propuestas, pues eso nos gustaría, usaríamos desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Sí, eh, muy inciso. Eh, ¿Quién me lo dirá y toma la palabra? Yo tomo la palabra. Y... No, mira. El espacio que habíamos pensado es el CIMA en Torralavego y el día el 8 de julio y bueno habíamos pensado unas normas que las tiene Vicky también por allí que las vamos a pasar y esa es nuestra propuesta de Santander para que todos las hagamos una propuesta común y podamos tener un, un buen encuentro eh, sí toma tu palabra a al punto de Antonio has acabado sí Cocina. Sí, bueno, a mí me gustaría que, que pues es un poco más concreto, lo de convocar el Consejo Ciudadano, por supuesto, por parte de los círculos, pero eh, una cosa son los círculos y otra cosa son los inscritos. Pienso que lo primero inmediato que habría que hacer sería una reunión de los, de los círculos con el Consejo Ciudadano. Anterior a, a, al 8 de julio donde estaremos todos los inscritos, los círculos estamos todos los inscritos, pero dicho que anteriormente tendría que ser una reunión formal de una encuentro formal de círculos con el Consejo Ciudadano y incluso pues, si sí, quisiera venir el Secretario General que viniese a saber por lo menos qué es lo, que, qué es lo que ha pasado, qué está pasando y qué ideas tienen en la cabeza. Si, veis, si tienen ideas de convocar primarias, como sería lo deseable o qué ideas, por lo menos escuchar a ver que tienen que decir qué es lo que ha pasado, porque por lo menos ahí en Cayón la información ha sido nula. Nos hemos enterado por la prensa y de buena manera. Eh, no sé cómo lo veis vosotros. Antonio. Sí, yo principalmente era por, por la fecha. El 8 tenemos... Eh, el Proyecto Impulsa que ganó el Cantable Occidental en, empezamos en Un Cabezón de la Sala y es, es el primer acto y teníamos que participar muchas veces. Es una exposición itinerante. Se hace, se empieza ya el el día 8 en Cabezón de la Sala y sería importantísimo mantener esa fecha arriba después lo de círculos si los círculos los entendemos como agrupaciones locales de partido pero círculos que es más amplio que los inscritos Carmen eh, no, a ver, yo lo, eh, por lo que ha dicho Fina eh, yo creo que el Consejo Ciudadano ha tenido desde enero para dar explicaciones y decir lo que piensa desde enero que dimitió Roberto Macho eh, ¿Qué es lo que piensan? Está claro en el, mensaje, en el correo que han enviado los círculos, quedarse como están y seguir trabajando ellos solos. Eh, Carmen, disculpas, pero por la moderación, esta asamblea, estaba, o sea, esta reunión estaba pensada como algo técnico eso, para dinamizar. Eso. Entonces, entonces los... en lo que veo es una tontería que se ponga como punto, eh, reunir por los círculos con el Consejo Ciudadano, cuando el Consejo Ciudadano no ha hablado cuando tenía sí. que hablar, entonces... No, sí, no, bueno, El artículo de cañón es lo bastante maduro. He hecho tiempo para saber lo que quiere porque lo hemos salvado. Entonces, de tonterías, cada uno tiene las tonterías que cree convenientes si le parece en el momento oportuno. <risa> por eso creo que deberíamos para empezar, a... para ver a esta opinión no nos ha dado tiempo ni hacer una asamblea para decir si venían o no venían. Mis compañeras querían venir y por eso estoy aquí. ¿verdad? ¿Sabes cómo te digo? Uh -huh. Una reunión formal de los círculos que tiene que darse inmediatamente con el Consejo Ciudadano. Una cosa es lo que hayan mandado por correo, que no han mandado absolutamente nada, porque vamos, no han mandado nada. No se sabe ni cuántas dimisiones han habido en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Lo que se sabe es lo que ha salido por la prensa, pero pienso que lo lógico es tener un debate a cara, a cara a cara y que la gente se pueda explicar. Vale, eh, perdona Fina, pero eh deberíamos. Si ceñirnos... sí, no, no, no es cuestión de que nadie intervenga, que está claro que cuanto más hablemos aquí mejor. Pero creo que deberíamos ceñirnos a, a una asamblea técnica que es lo que he pensado para hoy, para dinamizar el encuentro de inscritos. El... Creo que ahora no es el momento de salirnos a, a cuestionar las actitudes del CCA, que ya no entro en si son buenas o malas o en demás temas. No, simplemente en una reunión de dinamización del de, de, de encuentro. Y en en el... ah, en el... sí, no sé. es pues, hablando yo o sea, función, Voy a estar en Madrid toda semana. Si la siguiente semana, no a ver producción. Mi hermano me ha dicho que convérselo solo, que no. O sea, tenéis que contar con Agustín o con Nieto. Pero bueno. No va a ser igual, encima, teniendo cuenta que somos un partido de otras partes y que queremos no distribuir, pues estaría bien que estuvieran Yo no puedo atrasarnos en la crisis. María. Vale, ¿no? vale pues, lo que había comentado antes, eh? simplemente por, por, por estar con una punto de vista de bajo mi punto de vista mi opinión creo que efectivamente como he comentado en un encuentro con distritos ya supone las empresas en tres años, los distritos de manera que no que cada uno tenga ocasión de manifestar lo que es mi punto ¿eh? de manifestar la visión que tenga del asunto en el caso de lo que comentabas yo creo de que sociedad nos cuente y, y entre todos consigamos a pues, debatir un poquito cómo está la situación yo sí considero que el encuentro es ocasión de oro para ello, el propio encuentro que se no sirve exactamente igual no una semana previa creo que desde mi punto de vista no sería necesario porque el encuentro ya se enfoca de esa manera el ah, va a abrir palabra nos va a contar cómo están las cosas cómo lo están viviendo y luego nosotros ante todas las dudas o apreciaciones que tengamos vamos a poder intervenir y da lo mismo que sea igualmente como inscritos creo yo que sea como círculo Sí, para que Para sí, eso sí. están definidos los órganos en los documentos organizativos. Y para eso nos molestamos la gente de los círculos en levantar un círculo. ¿Sabes? Y yo soy inscrita y aparte estoy colaborando en un círculo. Y por eso está recogido lo que es un círculo y lo que es asamblea ciudadana y lo que es cada órgano. Si entendemos si que al círculo solo le queremos escuchar cuando nos conviene que es lo que parece desde todos los lados últimamente, entonces yo de verdad me retiro de esta jugada, porque el círculo y a las bases se las, se las tiene que escuchar, independientemente de los inscritos, que está muy bien, pero a la gente que curra y se deja la piel y lleva años en el proyecto hay que escucharla. Y son los más, los más además concienciados desde dentro, qué es lo que está pasando, es mi punto de vista. A los círculos hay que empezar a quererlos y a cuidarlos. Y no utilizarlos cuando nos venga bien para una cosa y para otra. O creemos en la, en, en, en la política real de base, o no creemos. O sea, un inscrito, ¿quién es un inscrito? ¿Uno que está en una cabaña que tiene media hora tres, cada tres fines de semana para poder votar algo que no tiene ni idea, que no ha visto nunca, que ni sale un documento que solo por una imagen que sale en la tele va a votar? ¿O alguien que está con el pie en el suelo viviendo la realidad de día a día? ¿Me entiendes? Sí, es sí, que... Eh, ¿Puedo, eh, ¿puedo, puedo usarla? Una buena cosa ah, yo entiendo perfectamente lo que se te había captado desde el principio. Yo quizá te lo decía un sentir particular. Yo soy inscrita y formo parte del Círculo de Santander y yo activamente no noto una diferencia entre un rol y el otro. A eso me refería. Que sí que me voy a sentir representada allí, me voy a sentir como inscrita, me voy a sentir como parte del círculo o allá en las áreas en las que pueda estar. A eso iba que yo calculo además que dentro de la propia reunión, este que gente de los círculos, naturalmente, que es la más activa, la que va a tener mayor interés quizá en acudir, en aportar sus ideas. Era para dar también más cabida a más gente anexa. Así es como yo lo enfocaba, pero bueno, es si un enfoque que puede tener un buen herramienta, por supuesto. Fabiña. Bueno, perdonen por llegar muy tiempo tarde, pero el trabajo es lo que lleva más. Desde luego, yo en primer lugar lo que quiero decir es que en esta siguiente encuentro de cinco de la Asamblea Ciudadana, el mismo X, eh, y viendo que hay algunos miembros que han dimitido y miembros que siguen activos en el Consejo Ciudadano Autonómico, yo creo que la orden del día única y exclusiva debe ser, en primer lugar, el porqué de todas las partes, los que se fueron y los que se quedan. En segundo lugar, una moción de confianza a todos, del primero al último, desde el, desde el secretario general, ex secretario general hasta los que se están quedando. Y en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, deberíamos de saber ya los círculos, eh, dónde está todo el dinero que se está ingresando. En Podemos Cantabria, cuentas, quiero saber desde cuántos bocadillos comen hasta cuántos días van a comer al, al menú del día. Del primero al último, te lo digo a ti, me dirijo a ti Arti porque eres el.. Estás aquí presente, pero para que vayáis ir sacando ya todos los papeles. O sea, ya ha llegado, llegado el momento de hacer una rendición de cuentas de todos los ámbitos, desde que hay eh, las dietas, los kilometrajes, etc. No sé si me he explicado bien, Arctic, para que quede en alta ahí y coste para la próxima, futura encuentro, asamblea, llamémoslo X. Una. Eh, bueno, yo creo que quizás haya que distinguir un poco primero, saber para qué se convoca. Yo creo que es lo importante, porque antes de quién modela o quién tal, creo que lo importante es para qué queremos esto. ¿no? Eh, yo dividiría dos cuestiones, ¿no? Hay una cuestión, que es la que tú comentas, que de hecho en nuestro círculo hemos aprobado y hemos pedido a, al CCA que presente las cuentas, porque, porque es su obligación, o sea, no, no lo por nada. Entonces creo que eh, por un lado están las obligaciones legales que corresponden al CCA, es decir, cuenta, gestión y cómo se ha hecho, y aparte de eso añadir lo que tú has dicho, es decir, ha habido una circunstancia, ha dimitido el secretario general, ha dimitido el, consejo el miembro del consejo ciudadano y lo lógico es que eh, se escucha a todos, es decir, tanto a una parte como a otra parte para ver qué ha ocurrido y dónde está el problema, porque si no detectamos dónde está el problema, ...no estamos haciendo nada... ...y por otra parte... ...yo creo que es importante que nos sentemos a debatir... Eh, ...qué es lo que queremos que ocurra de aquí al futuro... ...y creo que es importante eh, la presencia... ...en formato círculo... ...primero... ...porque para ir al, al, a esa posible reunión... ...los círculos previamente tienen que debatir en su seno... ...lo que se vaya a hablar... ...las propuestas que quieran presentar, etcétera, etcétera... ...y por otra parte... Eh, ...aquí... Quien tiene la patata caliente ahora mismo a nivel electoral son los círculos. Porque en 2019 las elecciones que hay son municipales. Ni, ni autonómicas, ni estatales, ni nada. Aquí, quien en breve se va a tener que poner las pilas o ya se están poniendo las pilas para unas elecciones municipales son los círculos. Entonces creo que hay que sentar la base de qué es lo que ha ocurrido, dónde están los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Creo que ahí, pues. Es un formato interesante en el que los círculos pues, puedan eh, debatir, puedan expresar sus opiniones y puedan presentar sus propuestas. Entiendo que es cierto que hay que marcar pues que si 30 minutos, que si 2 minutos, que si 5 minutos, pero creo que también hay que dejar abierto el debate para que la gente plantee eh, sus preocupaciones y, y lo que considera que debería ser. Creo que ahí desde mi punto de vista hubo un intento fallido con Arroti y creo que a partir de ahí tenemos que sentarnos y decir señores, o sea que queremos que sea el partido de aquí a... no digo dos años, de aquí a medio año, porque en año y medio ya estamos en dinámica electoral. Y si nos cogen metidos en esta historia y con dinámica de elecciones municipales, no hacemos nada. Entonces creo que lo primero será debatir cuál es el objetivo fundamental del encuentro y no sé, nosotros en nuestro círculo le damos importancia al peso del círculo y a la gente que trabaja y estoy, estoy de acuerdo y, y bueno, quien quiera, si es inscrito y quiere participar puede ir a, a su círculo y ahí enterarse y presentar sus propuestas Yo creí que este encuentro era para solicitar unas primarias al Consejo Ciudadano Claro, porque es que, mucha, o sea, una reunión de circunstancias, una reunión de inscritos, vamos a marearla a perdir. ¿Se van a hacer primarias o no se van a hacer primarias? Es lo que a mí me interesa, sinceramente. ¿Se van a, ¿se van a hacer primarias no se van a hacer primarias? Porque es lo que yo quiero, primarias, lo que quiere el la gente de mayo, Si vamos a hacer 50.000 encuentros y vamos a estar con un relato de dos horas para decir, yo quiero primarias, pues yo prefiero ser muy corta. Es decir, nosotros queremos primarias. ¿Va a haber primarias? ¿Cuándo va a haber primarias? ¿Cómo? Arti. ¿Sabes algo? a ver, yo creo que tampoco este es el momento ahora de preguntar si va a haber primarias o no. Yo creo. Yo creo, eh, no sé. A ver. Y yo creo que... Seguimos, seguimos, pedid, pedid la palabra, ¿vale? Y volvemos nada como Voy a empezar por la que acabó Ya sabes que soy un poco crudo. La convocatoria estaba... O sea, el texto de la convocatoria que salió desde el de ese círculo de su asamblea estaba evidentemente dirigida hacia un tipo de encuentro el de hoy y el encuentro de hoy no se planteaba como un al CCA o como un primaria y primaria. no, otra cosa es la, la opinión que tenemos cada uno. Y quizás la mía pueda conseguir una tuya, pero creo que aquí no es el momento para eso, Y lo digo en el sentido de que creo que no hemos engañado a nadie ¿no? en, ese, en ese aspecto, porque no lo hemos planteado como tal. Entonces, no creo que podamos ahora hablar de algo que no hemos planteado como tal. No, no, hablo yo, tengo voluntad propia. Mamá. No, no, en eh, no. Yo lo digo, no digo que no hable, digo que no, no creo que se pueda plantear algo como que... No estamos hablando de lo que, de lo que, estaba, de lo que para, estaba el pensado el encuentro porque creo que en ningún momento hemos hecho esto, entonces me, me sabe mal que, que, que se pueda leer de, de así. Eh, en cuanto a la reunión, yo es que el tema de los círculos escritos o sea, yo en parte, en parte comprendo lo que dice Urco y lo que decía antes Pina también, pero yo no lo comparto en el sentido de que tenemos que partir a la realidad de, de, de los círculos que podemos hacer actual que es, es 0,1, por decir un 0,1, por, por no decir que es 0. Y yo soy participante activo de un círculo, no quiero decir que no estoy, no voy a darme una hostia a mí mismo porque sí. Pero realmente la base social de Boscantaria pues es la que es, es, que somos cuatro vatos. Entonces, la cuestión aquí es plantear las pruebas para abrir o para cerrar. Entonces, si queremos eh, plantear las pruebas para abrir, no podemos restringirnos a los círculos porque al final creo que somos muy pocos y no vamos a sumar más, si lo planteamos desde y para los círculos. Ese es mi punto de vista y si lo plantamos para los escritos creo que en un primer encuentro tampoco va a ir mucha gente, tampoco, no, sé, aquí un, no, no voy a hacer aquí ilusiones de que van a ir la gente que está en la cabaña como, como decía antes Fina pues evidentemente casi nadie de esa, de esa gente vendrá pero sí que es posible que sea un poco más abierto y también sí. pienso que dentro de los o arcos, sea, los círculos creo que antes os he comentado por ahí Antonio no para mí no tiene que ser agrupaciones de locales de partido creo que es lo que desde Podemos ahora en un principio sin evitar que los círculos fueran núcleos de poder local dentro de una estructura parte orgánica de un partido. Y creo que es el error que se ha cometido hasta ahora, y por el que los círculos en gran parte están así. Entonces, si le damos, si damos más importancia al círculo, como ente organizativo político-jurídico político, de, de lo que tiene, de lo que debería tener, según mi punto de vista, creo que vamos a en el error que nos ha hecho hacernos pequeños en medio de grandes. Entonces, considero que el encuentro debería ser abierto a los escritos. Y dentro de esos escritos, que podía si queréis, que podían tener voz a los círculos como círculos, pero creo que al final dentro de un mismo círculo confío en gente que seguramente puedan tener posiciones incluso contrapuestas sobre lo que está pasando en el Podemos cantar y ahora y lo que, vamos, lo que podría pasar hacia el futuro. Eh, la parte de futuro estoy, una, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Urko. De hecho, la, la parte que hemos planteado como futuro está muy abierta, no la hemos planteado bien, en plan, no la hemos definido, pero sí que estoy contigo que además lo hablamos una vez ya en, en Santander, que la Ron tipo es una cosa fallida para esto y que hace falta. Y lo último, yo sí que lo que no veo yo es, eh, es el tema de de dar voz a los dimitidos como dimitidos, porque me parece que un dimitido como tal no, no es nadie, o sea, quiero decir si, si tú eres una persona que eras, eras parte de, un, de, una, de una dirección política y dimites pues pasas a ser un inscrito más o una persona más o lo que sea, pero no, no tienes la identidad de nada yo dimito de algo y ¿por qué voy a hablar como dimitido de no sé qué? hablarás igual que el resto de los inscritos, entonces la gente cuando tú hables igual que el resto de los inscritos te lo escuchará y tú puedes contar la versión que quieras tu vivencia personal eh, que se enmarca que se en la vivencia política general de tu condición como dimitido Pero no creo que haya que dar un estatus como diferencial a una persona que ha dimitido al resto de gente. Totalmente y, de acuerdo. Y, y bueno, que estoy de acuerdo con lo que he hecho el dinero y ya está. A ti. Bueno. Eh, si puedo. Con la información que tengo, la respuesta, ¿vale? Porque sí voy a responder, generalmente no he venido para, solo para estar aquí. La invitación que nos hace Viti es a la, a la reunión de hoy, es precisamente para hablar del encuentro, un encuentro que salió en el FCA y que estaba hablado y, y parte de Merce, de, Merche, de, de Merche, no, perdón, de, de María Ángeles, ¿no? Para que veáis que vamos, con una situación muy parecida, nosotros lo primero que hayamos puesto era una rendición de cuentas, no solo económica, sino en política. Un debate sobre la situación, que es de, de, de la intervención que habéis propuesto vosotros. Eh, la explicación orgánica de, del momento en el que estamos. Y por último, un trabajo a futuro. ¿no? O sea, que creo que la, la idea más o menos es, es la misma. Eh, para esto, CCA lo que pide es eh, un poco de tiempo. porque las divisiones nos han cogido, aquí cambiado como casi todo. No, no, no, no, no, no. Bueno, ¿no? dejar, pero... Me parece que cada uno tiene su opinión y yo hablo de la opinión que tengo yo desde dentro. Desde lo que he vivido desde dentro. ¿vale? A mí me coge aquí sí. cambiado la división de Julio, la de Vitoriano, eh, la de Dani y bueno, la de Gigi Gigi dijo en un momento que estaba Julio me voy y ha sido totalmente consecuente, de los más consecuentes que ha habido. Bueno, Dicho esto, eh, nosotros eh, el, el problema que ha habido dentro del del de PA, aunque penséis que lo sabemos, no tenemos ni idea. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si pues, os habéis leído la acta que se ha mandado último Consejo de Julio, Julio pide borrón y cuenta nueva, eh, de tal manera que todos responsable de César se está eligiendo. Ahora mismo está de una votación para reelegir los, los responsables. Eh, con lo que había dicho Julio. ¿vale? Eh, cuando tengamos los responsables, pues harán, harán frente a lo que tengan que hacer frente. Eh, eso por, por una parte. Eso os, os cuento cómo está ayer. ¿vale? Estamos frente de una respuesta estatal. Eh, en cuanto tengamos esa respuesta, pues os la haremos saber. Eh, y que si va a haber primarias o no. Pues es una muy buena pregunta. Vamos a preguntar a esta tal y a verlo. ¿Vale? Ya está todo lo que diga, yo bueno, ya te voy a decir lo digo, es de que diga. Me, me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Y es la que Es la que está. Te este... podemos hacer una concentración me día sí día, como va a ver primero. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Que lo hagas lo que tú quieras conveniente con tu habilidad y con el dinero o no daño que se puede hacer un partido, eso es de cada uno que no voy a meter ¿no? La misma no. que hicisteis cuando estábamos por los demás, por los chicos. Muy bien, muy bien, otra cosa, dos cosillas más. Lo de la inclusión, que hablamos un poco poquitos, yo es que estoy de acuerdo, o sea, creo que el encuentro el... me parece fenomenal que es saber de otros círculos, me parece fenomenal trabajar conjuntamente, sería lo ideal, y eh, abrirlo un poco más, o sea, yo no lo haría solo normalmente de círculos aunque los círculos estén presentes, aunque los círculos eh, lleven todo, yo lo llamaría círculo inscrito ¿vale? yo lo abriría, sin más, o sea, tampoco buscando ningún tipo de problemática sino simplemente abrir, abrirlo y en cuanto a, a la solicitud de información, al avisarlo del 8 de julio nosotros pensábamos mínimo mínimo mediados de julio, ¿por qué? Ahora mismo tenemos comisión de coordinación parlamentaria que se está eligiendo. En cuanto salga, se tiene un mandato para recopilar toda la información en un dossier. Se va a hacer una información en un dossier con todo lo que ha ocurrido dentro del equipo parlamentario. Se va a hacer otro dentro del CCA en el que se diga, se vea, recopile un poquito el tema de las emisiones de la gente. Y con eso, a ver si esclarecemos qué ha pasado. Paso eso tenemos una reunión el 10 de julio. ¿vale? Entonces nosotros... Pensamos que la primera fecha posible para poder... Entrar. Pero lo tomáis con tranquilidad, ¿eh? Bueno, tú, no, perdón, perdón. tú tienes tu manera... Y, bueno, nosotros no, no, no, no, cuesta es que me cuesta, ¿sabes? Me parece muy bien que te cueste, Fina, pero pues, pues, ten en sí, cuenta una me me cosa. Voy Ahora voy mismo me has preguntado, ¿quién es el responsable de la organización y te he dicho no le hay? Porque es que no le hay. Y probablemente hasta por la noche, que acaba la votación, no le haya ¿vale? Entonces, si no hay responsable... No, cada mañana. Si no hay responsable de la organización, mmm, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Vale? Lo sabemos, estamos en un partido que es orgánico. ¿De acuerdo? Dios. Si te parece mal, lo siento, pero es que es lo que hay. ¿Vale? Y que queremos máxima transparencia, somos los primeros que queremos máxima transparencia. Nos ha llegado de, luco, no de luco, sino el círculo de Asidio Camargo y es lo que se ha dicho. Eh, hace, hace un mes se habló de, de poner las, las cuentas que las cuentas están. ¿no? Efectivamente creo que todas no están, pero sí los sueldos están puestos, o sea, se si puede dar por a cada uno, no es una ¿Vale? No, no, está, está claro, está claro, está claro. Están las redes cuentas y se ha pedido. Muy, muy. Y creo que eso es, eso es todo. Nosotros lo que solicitamos es hacerlo el 15 de julio, por lo que os estoy diciendo, porque es que hasta el 10 no, tenemos, no vamos a tener esa información, y tenemos que tenerla todas, ¿no? 15, esa es la, la fecha que la bajamos nosotros. ¿Va a hablar un momento Jesús que bueno, quiere aprender algo de...? Desde la moderación otra vez me gustaría que fuéramos un poco más eficaces y cuando está hablando una persona respetemos el turno y luego si queremos opinar opinemos después pero respetemos a cada uno de los que está hablando y, y no intervengamos porque no, es, no hacemos una comunicación muy práctica. Eh, yo repito desde el principio, esta reunión era una reunión técnica, técnica para, para preparar el encuentro de el encuentro que estamos preparando de escritos, de círculos, como queréis llamarlo. Pero vuelvo a repetir que es una reunión técnica y que no nos metamos en temas en los que no hay que meterse y que son temas para el propio encuentro, no para ahora mismo. Y con eso, Bien, eh, María. <coughs> Eh, nosotros eh, hemos estado hablando del circuito medio pudrillo en Trampas Aguas y, y, y respecto a lo de, lo de que las personas que han dimitido expliquen sus motivos, eh, creemos que, que deberían hacerlo para conocer todos eh, por qué han dimitido. Así, hay, hay personas que, decís que, que que ya no son parte de consecución y que no deben explicar, pero hay gente que, que no sabemos eh, los motivos de cada uno y que les ha llevado a ello. Igual hay gente con más información, otra con menos. El encuentro es como quien dice, es para, para escritos, para círculos, me, me da igual. Pero hay mucha gente que, que no tiene esa información y deberíamos saber por qué han dimitido. ¿Qué les ha llevado a ello? ¿Ya? Eh, Ricardo. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de que esto es una reunión técnica. Les presentado una propuesta de orden del día y yo entiendo que las opiniones de todos eh, son la posibilidad de que esas ideas entren dentro del la, de la, de la orden del día. Por lo tanto, decir que nos basamos en, en el orden del día, como he dicho antes, que, no, es, que son opiniones, yo creo que cualquier opinión puede ser un punto más del orden del día y por lo tanto entiendo que haya que respetar la, la, la opinión. Como círculos, eh, la discusión que, que, que tenemos como círculos y. y círculos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. dices, es yo creo que tiene que, que existir una reunión entre ellos, porque al final eh, entiendo que los círculos y sobre todo las personas que estamos trabajando en los círculos somos los más perjudicados, con diferencia en todo esto, aquí yo creo que aquí no es perjudicado el CCA, ni el perjudicado son los que han dimitido, ni el secretario general, aquí hay unos, sobre todo, son los círculos que vamos trabajando un año y, eh, en mi caso, año y pico, eh, intentando relanzar eh, el círculo de Camargo a nivel municipal, a nivel de, de, de atraer gente, y de repente una noticia de estas, pues bien, unos limiten, otros se van, pero a nosotros del círculo, de repente nos desaparece la gente porque, de para, está en esta mierda, pues yo me marcho, porque yo no he venido aquí para esto. O sea, al final somos los que estamos trabajando dentro de los círculos los que más peso y más problemas nos generan. Por tanto, estoy diciendo que efectivamente los inscritos podrán dar su opinión. Si no seamos tampoco, ¿eh? hemos visto en Arronti que se abrió a los inscritos, la gente de la calle, y yo estaba en Arronti y éramos 17 personas en algunos momentos. Pues, claro, lo o sea, eso de abrirlo es muy, muy tópico, muy teórico, muy bonito, y como siempre nos miramos mucho el ombligo diciendo, hacemos, hacemos, pero no hacemos nada. Lo único que estamos haciendo ahora con todos estos problemas es echar abajo a los hijos y quitarnos las posibilidades de que Podemos crezca. Y además, voy a decir una cosa muy clara, eh, hay un problema ahora del CCA, de quién se va, de quién se va, quién se queda, creo que, que, como sigamos en, este, en esta tesitura, no va a haber ningún problema en unos meses. Es muy fácil que las elecciones regionales se adelanten a, a, a finales de este año. Pues como sigamos en este plan, a finales, después de las elecciones, no vamos a tener necesidad de consejeros, ni de gente trabajadora, ni de diputados, porque no vamos a tener nadie. A mí hace cuatro meses me llegó una encuesta de un partido político con representación, en la que decía ya y hablaba de que Podemos tenía una pérdida de votos entre 9 y 11.000. Pérdida de votos. Esta semana pasada he tenido otra encuesta en la mano en que cifra entre 15 y mil pérdidas de votos. Y si lo que queremos apretar Podemos es que en las próximas no, no, no tengamos ninguna posibilidad, pues bien, pues muy bien. Entonces yo entiendo que los que tienen que hablar y decir son la gente que está. Y sobre todo, en el caso de, los, de la gente que ha dimitido, hombre, estaría bueno que no fuesen a decir por qué. A mí no me vale, a mí me enseñó ya mi abuela que, que para tener una opinión, tengo que escuchar las dos versiones y conocer las dos cosas para saber pues, a qué atender. Yo no puedo llegar allí y escuchar a la gente que queda a decirme lo que me parezca que será la verdad y tendrán toda la razón del mundo. Yo quiero escuchar la otra parte. Y entonces entiendo que esa gente tiene que ir allí. Nosotros en la última asamblea hemos pedido una rendición de cuentas de cigarro y ahora que ya os ha llegado el destino de Camargo y he querido entender que por eso lo habéis metido. Pues, es que... no. Bueno, es que nosotros. Doctor... ha llegado. Perdón. Artín, te voy a decir, nosotros esto ya lo pedimos anteriormente. O sea, esto se ha pedido ahora, pero ya lo pedimos anteriormente y no se nos contestó, antes de las divisiones. ¿eh? No se nos contestó, entonces, bueno, pues si hace 5 o 6 meses ya pedimos las cuentas, y nadie nos dijo nada. Las volvimos a pedir, nadie nos dijo nada. Y resulta que no las pedimos y ahora, ahora quiero reunirnos y están las cuentas. ¿Y por qué las otras dos veces no? Y como eso, algunas de las cosas. Mirar, y siento decirlo porque es una compañera mía, de mi, propia, de mi propio partido, de mi propia agrupación. Yo no sabía sentir verdadera vergüenza a la hora de escuchar eh, las declaraciones que se hicieron por las divisiones. De verdad me dio vergüenza. Pero no sé qué problema es que a mí me dice vergüenza. Es que yo trabajo en una empresa de 1.200 personas, y al lado del bocadillo yo era el punto de risa de todos. Eso sí que es vergonzoso. Y si así vamos a subir Podemos, Dios nos coja confesados. Y Dios nos coge confesados en esta situación, como el mundo electoral, o la vuelta, de una vuelta electoral, y ganemos. Porque si tenemos que gobernar, que Dios, en estas condiciones, que Dios coja confesados a los cantos. Ah me había apuntado yo. Eh, ayer, ayer cuando ayer nos reunimos, la gente que, que hemos propuesto, bueno la gente, esto, eh, esto sale de una asamblea del círculo de Santander en el que pues metemos un punto ante la situación que estábamos viviendo, pues que de la noche a la mañana. Y eso es una realidad que sepáis o no sepáis, no lo sé, pero eso es una realidad, eh, pues surgen cosas ¿no? en el CCA. Entonces, del Círculo de Santander sale esta propuesta. Se decide llevarlo a participación, os cuento un poquito muy rápido cómo ha sido el proceso. Y ayer pues nos juntamos a última hora de la noche un poco para, para hablar de cómo queríamos que, que fuese lo de hoy se barajaba esto, lo que está pasando. Y está clarísimo que tenemos todo el derecho a que nos, a que nos salga de dentro la rabia y, y tener aquí a Arti y decirle oye, que no, majo, que contestes y que, ¿sabes? A mí también. Estoy deseando cogerle luego fuera y decirle cuatro cosas a Arti, ¿no? O ha visto que también es de Más ciudadano Autonómico, no sé. Que yo entiendo que ese sentir le tengamos todos. Que le tengamos todos, pero... Eh, sí que es cierto que nos, nos tenemos que centrar un poco en, en el formato, que no es lo más importante Urgo, claro que no, en el formato, en el formato de la asamblea porque es ahí donde de verdad cada, cada uno de nosotros vamos a poder decir lo que de verdad queremos decirle al CCA o a quien sea o, o, pone, o, o dar las propuestas que queremos para como sea Cantabria, ¿no? que yo creo que ya está bien, que el arronti pues estamos viendo que no, que no ha funcionado, pues entonces ahí vamos a tener esas oportunidades. Lo de lo, respecto a lo de los dimitidos, de darles voz o no voz, eh, también lo hablamos ayer en la reunión, y claro, ¿hasta qué punto una persona que dimite eh, le podemos pedir esas explicaciones? Eh, se la podremos pedir a él, que es consejero, se la podremos pedir a, a, a los que están ahora de consejeros lo que habíamos pensado era eso que ellos como inscritos y voluntariamente y que yo me consta que parte de ellos van a ir si se hace ese encuentro sean ellos voluntariamente y espontáneamente o como sea o, o por escrito o como quieran nos den esas explicaciones no, no como, no nosotros como meterlo nosotros como un, un punto en el orden del día precisamente por eso, porque no creo que ya podamos pedirle responsabilidades cuando han dimitido, le podremos llamar individualmente, oye Mabel, me quieres contar, oye no me quieres contar, Dani, Gigi y tal. Pero en un encuentro, no sé hasta qué punto podemos pedirles explicaciones si han dimitido. Eso por un lado quería decir de... Y bueno, la rendición de cuentas que todos estamos hablando, yo creo que en todos los círculos se ha hablado de que las cuentas, además es que te llegan a veces noticias o en los canales esto es tal, y no sé qué, la rendición de cuentas, aunque vosotros la hayáis metido, es obligatoria, o sea, no, es que la, es que no la teníamos ni que haber pedido. ...porque se supone que somos un extenso transparente, ...por lo tanto, sí debería de ir a lo mejor en el orden del día... ...y es un poco eso, yo he intervenido para eso... ...para que yo entiendo que... ...nos sale ahora... ...todas las ganas de decir todo... ...pero sí que... ...como decía Quitos, no se ha engañado y se ha dicho la verdad... ...era una asamblea preparatoria... ...para, para, para que entre todos... ...hagamos ese encuentro... ...que de aquí, entre todos nosotros hemos traído una propuesta... ...que se tache, que se ponga, que se quite o lo que queráis, pero que de aquí saquemos ese formato y nos desahoguemos de verdad en ese encuentro en ese encuentro. Por otro lado, creo que vuestro encuentro es uno y el nuestro es otro. O sea, por las fechas y tal, pero vamos, yo soy partidaria de que el nuestro, cuanto antes se haga, sí. mucho mejor. Javi. Sí, perdona, todo lo que has dicho. Añadir, eh, creo que todos oímos mayorcitos que tenemos un cáncer con una metástasis brutal dentro de Podemos Cantabria. No, no, no, porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Fina? Que es que el PRC se está frotando las manos de alegría. ¿Vale? Volvemos a ser una comedia dentro de Cantabria. Por segunda vez volvemos a ser una comedia. Y esto es la realidad, y tú mejor que nadie que eres de un pueblo lo sabes igual que yo. Que los pueblos nos cuesta mucho funcionar, nos está costando mil y un amores levantar los círculos y encima vemos este tipo de noticias, de la noche a la mañana, entonces por eso vuelvo a recalcar que necesitamos muchas explicaciones de los círculos porque es que he visto el otro día una foto a gran escala en el diario Montañés, la consolidación y el gran partido unido que es el PRC, otro cáncer que tenemos en Cantabria. ¿Vale? O sea, es que es así. Se están frotando las manos. Luego hay otro, otro añadido dentro del círculo al que estoy colaborando, que es Podemos Valle Buena, que es que tengo la alcaldesa que está dentro de la. De, de, ya es dentro del, del Comité Federal de Pedro Sánchez. O sea, si encima encontramos nuevamente más, más batacazos eh, en este sentido, con pocas explicaciones, lo que estamos es remando para atrás. Por eso estoy pidiendo que haya... No busco una confrontación entre compañeros de los que se van y los que se quedan. Para nada, en ningún momento. Respeto a todos mis compañeros y compañeras al 100%. Pero como siempre va a haber dos verdades, yo quiero saber las dos verdades. Y después ya puedo pensar lo que no es muy normal, que en menos de un año, en un momento dado, teníamos un secretario general y un consejo ciudadano, le pidieron, le pidieron una... le pidieron una una moción de confianza, pues vamos a empezar otra vez por el principio una moción de confianza a los que están y unas explicaciones a los que están y a los que se van no busco la confrontación entre compañeros y compañeras lo que quiero saber es para evaluar, no más y en cuanto a rendición de cuentas en cuanto a rendición de cuentas hay unas cuentas que nada más tienes que meterte en internet y las vas a ver son ciertos gastos y cosas de, de dentro de la Comisión Parlamentaria pero hay otros que yo quiero saber entonces creo que también tenemos que seguir avanzando hacia es reducir reducir, reducir, reducir e incluso el día que sea y sea como se llame hacerlo en dos bloques, el de por la mañana que sea a nivel interno y luego sí abrirlo a la ciudadanía para propuestas con la fallida propuesta que ha habido en, en la mesa llamada RONTI esta propuesta ¿Y nada más? Vale, eh, Carmen. Sí. A ver, eh, Arti decías antes que el Consejo Ciudadano, los que estáis, pedíais un poco de tiempo, ¿no? Ocho días. Ocho días, bueno, me has dicho la palabra utilizaste un poco de tiempo. Bueno, ocho días, ni días o una semana, me da lo mismo. Vosotros enviasteis, Extensión Cantabria envió el día 25 de junio a las 8 de la tarde un correo electrónico a los círculos donde se decía eh, el orden del día del CCA del día siguiente a las 10 de la mañana, o sea, del domingo a las 10 de la mañana, y nos dices a nosotros que no tenemos tiempo. Eh, por otro lado, Viti, eh, o eh, Podemos Santander, perdona, en este caso yo me puse en contacto con Viti, pero Podemos entender quién el día 22, tres días antes, envió este comunicado o esta nota o lo que sea, ¿no?, para una creación de una asamblea, para debatir este punto hoy, por ejemplo, para debatir. Desde, desde Podemos-Valle de Huelna, y hablo como portavoz del círculo Podemos-Valle de Huelna, y a título personal como inscrita, tarde aquí, demasiado tarde. María. Vale. Eh, tiene que ver con lo que has puesto, Vicky, ya no voy a añadir ninguna cosa demasiado nueva Así que es una petición al moderador... Para intentar dinamizar la reunión y que todos podamos opinar sobre cada uno de los puntos, porque me está pareciendo realmente muy interesante. Desde Santander teníamos muy claro que veníamos con una propuesta pues por ir construyendo sobre un borrador simplemente y para ir viendo entre todos cada punto del día, cómo decidir ese formato sin es seguir los círculos. En el que efectivamente, nosotros ya hemos manifestado y he comentado yo misma que los dimitidos, por supuesto que. Puesto que necesitamos y queremos de más que nos sale a todos hoy, incluso la necesidad de escuchar porque han sido parte activa efectivamente y son muy buenos conocedores de, de su propio sentir, diferente sí. al de cualquier instituto Entonces casi que le pediría a Jesús que fuéramos pasando por cada uno de los puntos y aportando el criterio para luego llegar a un acuerdo que era lo que pretendíamos desde Santander desde un principio, solos no, naturalmente establecer un formato. Y luego, a mí esto me serviría también para llevarme un hilo de esperanza respecto a la comunicación. Creo que podemos cantar esta vida de muerte en cuanto a la comunicación, si no, no estaríamos aquí. Eh, por si fuera poco, todos vivimos, efectivamente, este Ricardo lo decía, trabaja en una empresa de 1.200 personas y es el punto de mira. ¿A mí me pasa que su cuarto de lo mismo en pueblos más pequeños? Y hoy mismo me preguntaban antes de venir hacia aquí, ¿y dónde vas? Pues bueno, voy a una asamblea, uff. A ver si arregláis esto, porque no es normal que un partido tan pequeño que se jacta de ser abierto, transparente, tenga sus líos. A mí me da vergüenza, francamente. Y aquí lo que me trajo es de un poquito a Podemos fue pues justamente todo lo contrario. Entonces creo que es el momento, como jóvenes, quizá, e inexpertos, unos menos que otros naturalmente, pues bueno, de abrir este encuentro y entre todos decidir ese formato. que sí. Jesús vaya dando palabra, yo creo que es una propuesta de ver si os parece. Y, ...e ir decidiendo cómo lo vamos a enfocar realmente. Vale. Eh, eh, eh, bueno, algún, ¿quedaban todavía una como palabra? el debate no está siendo perjudicial y está corriendo a la sangre, como algunas pensamos que podría pasar... Eh, vamos a... en el turno de Victoriano, que es el siguiente, cogemos las últimas palabras para... Acabar este debate y en cuanto acabe Urco, que es el último, bueno, el último, que tal, eh, nos centramos otra vez en los puntos del día o en la propuesta que hemos lanzado y ya la moldeamos entre todos un poco para ir a la gran pues, historia. Yo, yo me represento muy tan discursivamente a lo mismo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos presentamos a los propostir. Digo esto porque yo participo habitualmente en el ciclo de los y en el ciclo de la palabra occidental y tampoco representan ningún dimitivo. Yo creo que las razones de mi división pues no tienen nada que ver igual que en otras divisiones. Eh, dicho esto, yo creo que el, el encuentro este debe servir pues, para preparar eh, un, un encuentro de escrito, de círculo, del activo de poder que es pequeñito. Hemos visto en Arronqui, el otro día en la presencial, cuando hemos venido por encima, es decir, no somos capaces de movilizar mucho más de 100 activos, eso es un problema que se atrae en todas partes, eso es lo que hay y eso son los círculos eso es la gente que nos estamos moviendo, más o menos, y es una realidad. Entonces, hablamos a ese activo y a todo lo que pueda venir. Yo creo que es una exigencia que nos expliquemos. Y yo estoy deseando explicarlo, no, yo no soy de los que me caen. y explico mi división Y los canales que tengo hasta ahora, porque lógicamente ya no estoy en el canal de CCA, yo creo que en el este ya se conoce, más o menos, o he, o he dicho porque he dicho yo, aunque haya puesto por razones personales y de salud, porque no quería que se perjudique públicamente a Podemos. Yo creo que este encuentro, lo que pretendemos todos, es que sirva, pues si decimos, entre comillas, que Aronti ha sido un pues, fallido en alguna medida, yo creo que no se ha colaborado, es triste que hayan votado nada más las propuestas de 269 personas, que pues, son persona incantables formó la participación es pequeñas y, de todos modos, cuando ocurren este tipo de cosas, estos son síntomas, pero síntomas de que algo no acaba de marchar no somos capaces de hacer que la gente participe, no llegamos. Claro, cuando dimite un secretario general después de un año, pues es un síntoma. Cuando dimiten o sumas 11 consejeros, es un síntoma de que algo, pues, pues, pues, pues no anda todo lo que tiene que hacer. De todos modos, decir porque no me voy a explicar aquí la razón, no quiero que esto No es normal que esto ocurra y como no es normal tenemos que verlo, abrirnos entre todos, valorarlo y tratar de poner soluciones. Pero sabiendo que no es un hecho normal y que la sociedad no lo percibe como un hecho normal. Cada uno tenemos una motivación. Yo os adelanto que por cansancio. Por cansancio. Le explicaré en el encuentro, lógicamente, en el nombre propio, porque llego a ese cansancio después de un año. A mí no lo voy a explicar. Pero mis razones son distintas a las de otros. dicho. esto, <risa> Pero que no solo es que me callo, que lo he dicho en todos los canales donde voy a participar, si vais re, si a participar, veis cuáles son mis razones. Bastante explícitas y amplias. Pero allí lo haré, de todos modo, si tengo lugar en mi nombre solo, no como, como dimitido. De todos modos, también decir otra cosa. Dimitir de un cargo no es un hecho responsable. Eso yo lo reconozco perfectamente. Nunca es un, un, un hecho responsable. Pero entiendo también que aferrarse a un puesto en cualquier organización, a veces, es mucho menos responsable. Y dicho esto, no voy a decir mucho. ¿Vale? Allí dicho que... Bueno, había cogido la palabra yo, la verdad es que lo que iba a comentar lo ha comentado un poco María, que ya que habíamos hablado todos, parece que mmm, hay una disposición por parte de todos de que ese encuentro es necesario hacerlo y que no se pueda abrazar más. Y, y bueno, ahora que nos vamos a centrar en el formato, yo sí que veo que, nos, que pensemos en un formato para sacar algo positivo de ese día. Pues que a la hora de hacer el formato pues que veamos, a ver, que salgamos de ahí con ilusión que esa es la idea que el, por lo que nosotros lo hemos propuesto y además el título que habíamos puesto Abriendo Horizontes, para que salgamos de ahí pues con ilusión, con ganas ¿no? y que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer el, el formato que hagamos y nada más eh, Urco Sí, eh, bueno yo brevemente eh, no estoy para nada de acuerdo con lo que comenta aquí de los consejeros por esa regla de tres. Eh, Agnard no tendría ninguna responsabilidad, ahora mismo penal, con lo ocurrido en la teoría de Es decir, eh, alguien que dimite de un cargo es responsable de lo que ha hecho hasta el momento que ha dimitido. Entonces, evidentemente, jurídicamente no es el mismo estatus, el que está que el que no está, pero creo que no cuesta nada por transparencia. Otra cosa es que no tenga la obligación... Si no puedes obligar a alguien a decirle, no, tú tienes que venir aquí. ¿Qué habría que verlo? Porque tú has sido responsable de todo lo que ha decidido el CCA Ahí te habría que tirar de él, lo que ha votado uno, lo que ha votado. Pero tienen la responsabilidad igual que los demás. Entonces creo que por transparencia sería conveniente que, que, bueno, que aquellos que quisiesen ir y exponerlo, pues que lo, que lo hiciesen más que nada, como, como decía también, para, para ver todo, todo, todos los puntos de vista. También creo que es importante por una cosa... Porque creo que el principal problema que ha habido es que no hay espacios de debate. Si no hay espacio de debate, las cosas revientan por algún sitio. Y ese es el problema. Yo, personalmente, he tenido que mandar un mail, que bueno, me parece ser que, ¿eh? que incluso han borrado mi nombre y ponen el señor X. No, el señor, X, no el señor X, no, me llamo Hulk chumbi. O sea, no tengo que ponerme el señor X. ¿De qué círculo eres, perdóname? De Astillero Camargo. Eh, entonces, eh, creo que el problema es que si no hay espacios de debate donde la gente pueda discutir y confrontar y exponer sus opiniones, pues claro, al final pasa eso. No, yo no me he enterado de esto, esto como me ha sido? escucha versiones por un lado o por otro, no, no. Creo que es necesario un espacio de debate donde, donde se puedan decir todo y a partir de ahí, pues, eh, construir en adelante. ¿no? Por eso creo que, eh, a, mi, a mi parecer, falta un punto importante en el orden del día que creo que eh, exponer las problemáticas. Y lo digo porque, claro, si vemos que bueno, se elige eh, quién modera, etcétera, etcétera, llega un representante del CCA, explica la situación, ex CCA, que pueda explicar la situación, muy bien. Pero si no somos capaces de detectar los problemas, es que no sé qué estamos haciendo proponiendo propuestas de futuro. Ahora, eso sí, creo que tenemos que hacer un ejercicio de seriedad y que aquello no se convierta en. ¿Eh? En un ejercicio de reproche. Es que tú dijiste, es que tal, porque eh, yo ya lo dije, creo que tonterías la justa. ¿eh? Ya no somos críos, creo que somos personas adultas. Tenemos una responsabilidad, porque ya hay representación en instituciones públicas. Hay tres diputados, dos, dip dos diputados y una diputada en el Parlamento, por lo cual hay que dar respuesta a eso, no se les puede dejar ahí abandonado Y entonces detectar cuáles son los problemas, que la gente diga, oye, creo que ha habido un problema de coordinación, un problema de comunicación por esto, por esto, por esto es decir, que empezamos a argumentar las cosas y que en consecuencia pues, se presenten las propuestas de futuro que, que se tengan que hacer no por otra cosa, sino porque es que además se van a tener que adaptar los órganos y las políticas a lo que se aprobó en Vista Alegre ¿Eh? nuevos órganos, nuevo tal entonces todo eso también es algo que hay que debatir, y hay que discutir y sobre todo para poner esa, entre comillas, que tampoco me gusta mucho, esa maquinaria de guerra, porque es que si no, nos vamos a encontrar con las elecciones, vuelvo otra vez, lo que decía Ricardo, otra vez, elecciones municipales, y resulta que mm, el partido a nivel de organización y de aparato no tiene el sustento necesario. Entonces creo que sería necesario incluir ese punto de cuál es lo que la gente considera que han sido los problemas. Eso sí, lo digo seriamente, sin cosas de crío, sin tontería, porque parece que si no somos muy dados a. es que fulanito, es que venganito, bueno mira, o sea, aquí cada uno tiene su responsabilidad, esto es lo que ha fallado, este ha sido el problema y que después se vayan a una parte. Una... Pero si no detectamos los problemas, es que esto va a volver a explotar dentro de un año. Bueno, pues sí, estoy yo. Deciros que el, eh, esta hoja que os hemos pasado es un formato de moderación. De eh, moderación, que lo que podemos hacer ahora es, si queréis, hacer, es hacer un orden de. Hacemos una lluvia de ideas, si queréis, de recoger un, un poco el orden del día, eh, de la mañana, que si os parece todo bien, que sería un poco hablar de la problemática que hay, que den, se den explicaciones, que podamos preguntar. Y por la tarde sería, pues las propuestas de futuro. Entonces, en, esa, en la parte de la mañana, ahí sí que podemos hacer un orden del día. Pues ya están saliendo cosas, ¿no? Explicaciones, rendición de cuentas... Para dividirlo un poco por lo que veo que recogemos aquí, que es lo que podemos un poco hacer. Porque lo que os hemos pasado, en realidad, es un formato de moderación que, si os parece bien, otras veces ha funcionado. Nosotros lo hemos utilizado... Cuando se presentaron los, los consejeros al Consejo Ciudadano, Ciudadano Autonómico, y bueno, pues esas cosas son las que hay que ir decidiendo. Si tenéis propuesta de moderador o moderadora de vuestro círculo para que saliera un poco, pues que lo hagamos entre todos, la gente de moderadora. El formato este de la moderación, si os parece bien, seguir con él, que salga un orden del día. Para la mañana, y si veis necesario para la tarde, pues también. Y no sé, pues ir sacando un poco, o sea, que salgan propuestas. Yo he recogido, pues eso, la gente, todo el mundo quiere explicaciones, ¿no? Esa, eso está claro. Queda ahí un poco eh, en el aire lo de los, eh, pues tendremos que exponerlo, lo de los dimitidos, no de dimitidos. Yo creo que eh, aquí es una opinión mía de que sí que son responsables y tienen que dar explicaciones de su trabajo y de su dimisión, pues evidentemente me gustaría, me encantaría saberla pero no creo que, en mi opinión, que, que, se, la, que se la debamos de exigir, sí de su trabajo si que les queremos allí para decirle, Victoriano, en este año, ¿qué has hecho? ¿qué has trabajado? ¿qué no sé qué? pues eso creo, creo que sí se deben a dar esas respuestas como responsables que han sido y consejeros ...de la dimisión, pues yo lo dejo ahí... ...y bueno, pues y la rendición de cuentas... ...yo voy a ir apuntando un poco lo que vaya saliendo... ...puedo decirte... Eh, ...en el tema de... ...cuando se les pida, cuando se les pida explicaciones económicas... Eh, ...que quede bien claro... ...porque quede bien claro... Eh, ...cuánto es el dinero que reciben del gobierno... ...por partido político, por ser un partido político... ...cuánto dinero se gasta cada consejero y evidentemente justificado al igual que los diputados o sea, no solo, no solo los tres diputados de dietas y demás, sino de los consejeros también, de todos ¿y cuánto dinero reciben? y los asesores también lo bueno, en general toda no la, la rendición la... de cuentas de parlamentario nosotros pedimos grupo parlamentario ¿sí? y CFA sí. que son los que pero, reciben el dinero eh, pero sí, pero puede, yo puedo decirte me he gastado 3.000 euros pero tú no sabes lo que yo he recibido nosotros pedimos el de Rose por, ¿Por áreas y el concepto. ¿El concepto de qué? Pero cuánto he decidido yo el por parte del Gobierno, a lo mejor no te lo, puedo decir, no te lo digo porque no quiero. No, no está, por eso... Eh. No, no, es una solución, no, por eso no pidió no, presupuesto también. No, no, no, no presupuesto y gasto. Me ¿eh? pensé que y digo, No, ser el único tonto. No, no, no, no, es que, no, supuesto, no. No he dicho quién cobre ni quién no eso no lo decimos. Eh, yo creo que, como, como tenemos... Ah, bueno. Sí, ¿Sí? el el eh, bueno, que hablecito, pues que cierre el punto ya y pasamos a... No, yo como el siguiente, Pasamos ya a lo, lo técnico, para ser un poco más dinámicos. Una cosa, Esa, una cosa, es no, está cerrada la fecha... No, eso lo vamos a. Ahora lo hablamos. Lo vamos a tener. Porque si queremos todo esto. Ya, lo primero la fecha, ¿no? Es de eh, Habrá que esperar a que se recupere esa información. Si queréis hacerlo el día, lo decís? Era la propuesta que traíamos de Santander, sí. pues. fallida en cuanto a. Eh? No, hombre, no lo creo, cuando vas, a trabajar, cuando vas a trabajar te piden un trabajo y tienes desde hoy que estamos a 26, 27 hasta el día 8, creo que hay tiempo de sobra, porque tú vas a trabajar, ¿me entiendes? Te tienes que poner manos a la obra desde mañana mismo. Eso es lo que me dice el jefe a mí. Vamos a seguir un orden. Eh, hay una propuesta que es la, la de Santander. Eh, no sé si algún círculo ha pensado alguna propuesta también. Ya firme, bueno. De eh, momento tenemos allá Santander, vamos a. Vuelvo a leer los puntos y vamos a pensar si validarlos o, o, si, sí, no, no, eh, pues, o, o cambiarlos. Y después vamos, a, vamos añadiendo puntos o vamos votando o proponiendo, ¿vale? El primero era la presentación y elección de moderadores. Y vuelvo a explicar qué era, pues, si alguno no estaba. Eh, cada círculo, para que sea algo objetivo y no vayamos ya con los deberes hechos de casa, cada círculo propondrá un moderador eh, poder ser de su propio círculo y cada círculo va a tener dos votos para votar moderadores. Las dos personas que más votos tengan serán los moderadores, dos o, o los que decidamos. Eh, nuestra propuesta era ser varios para que todo el peso no quede a la misma persona y, y que haya opiniones distintas dentro de la moderación que eh, bueno, igual a tener un, unos minutos para una presentación de, de unas normas. Hemos preparado unas normas también, son las que hemos pasado en unos papeles, como no tenemos para todos, si puede ser, las vais pasando para que las veamos. Eh, si me puedes dejar, las leo también, pues a alguien no le llega el papel. Eh, como participante te comprometes a respetar lo siguiente. Los moderadores controlan los tiempos e intervenciones. Para preguntar es necesario pedir la palabra. En la rueda de preguntas, una pregunta, una respuesta. El derecho a réplica dependerá del tiempo disponible. Somos demócratas, no se puede interrumpir al que tiene la palabra. Y somos personas, no están permitidas las descalificaciones personales, gritar, etc. Esas son unas normas que hemos tenido como propuesta. Todo esto puede, podemos moldarlo, pero primero vamos a votar si el primer punto... ¿Aceptamos o le hemos tomado camino? No, yo antes yo quería tomar la palabra. Nosotros no estamos, no vamos a votar ni vamos a participar en ninguna propuesta sin pasar todo lo que se hable aquí a nuestra asamblea en el círculo de camino. Claro. Está, está, está sí, si me podéis pasar la, la propuesta por correo, pues esta semana hago una, una asamblea, hago una asamblea dentro de dos o tres días y paso todas las propuestas y bueno, lo que decida la gente. Sí, lo estábamos hablando ahora Cristina y yo, pues que igual teníamos que haber dicho estos puntos igual a, para que la gente lo... Porque a ver, si aquí hay una fina de Cañón, dos de Camargo, pues claro, ¿quién van a proponer de moderador? No, no, es que, perdona, un inciso, eh, Vicky, no, independientemente de, de aquí, eso, es que si nos hubierais mandado la propuesta, en el momento dado hubiéramos podido estudiar la propuesta con los demás compañeros. Vale, pero yo no puedo tomar decisiones ni mi compañera tampoco o por un círculo del municipio al que pertenecemos que no pues eh, si queréis sacamos sacamos lo que es de votación que de, que se debe de consultar con los compañeros de los círculos y usamos el correo de Santander o hacemos un grupo más grupos Hacemos un grupo con una persona de cada círculo. No sé cómo veis la manera de hacerlo no sé, hacerlo mejor, porque claro, yo entiendo que ahora que Corral tenga que decir un portavoz, sin haberlo consultado con su no tenemos ningún problema, tenemos una conexión especial. De hecho, estamos conectados los <risa> <risa> Sí, pero bueno, me imagino que habrá sí, bueno. círculos que sí, también. Una... <susurra> De hecho estamos preparados. Siamo... Bueno, igual para agilizar sí. esto y eh, algo exclusivo por la situación que es. Ahora mismo hay diferentes círculos, diferentes municipios. No sé qué os parece. Un solo miembro de momento para entrelazar esa conexión de la, eh, los, lo que estamos buscando en estos momentos, ¿vale? que es un moderador. Uh -huh. Solo por estar conectados por esta situación sí. en el streaming, si especial. Una vez que esto finalice, ese grupo de WhatsApp Telegram tiene que desaparecer automáticamente. No vale quedarle ahí y hablar de qué bonitos son las flores y cosas de esas. Compartir y requete, compartir y requete bien No sé qué diréis el resto, creo que una persona de los círculos aquí presentes para estar conectados en esta situación especial. ¿Os parece bien? Sigo recogiendo no palabras, ¿eh? Si alguien quiere hablar. No sería solamente para el tema moderador, sino también sería para este, sí, bueno, el formato eh, es, y todo. Eso es. ¿solo? Que puede parecer superficial, pero yo creo que es importante para que no se nos vaya de las manos el día del encuentro. Yo creo que tener un formato sí, un sí, poco sí, sí, marcado, yo creo que, que hay que tenerle para que sí. no... Yo lo que iba es a a hacer de que este... A esa votación, podemos lo que iba era a hacer este pequeño grupo de WhatsApp sí. Telegram solo para estar conectados para esta creación pero de uso exclusivo y sí. en el momento automáticamente que se acabe ese día ese grupo tiene que desaparecer o sea que no se convierta en otro grupo más de los grupos del grupo del grupo uno, vale, sí, por, por, círculo. uno por círculo vale, pues cuando acabemos la asamblea nos ponemos uno por, por... círculo ¿no? y alguien más el... Pasamos a... El segundo punto era la intervención del CCA. Eh, nuestra propuesta era que hubiera tres representantes del Consejo en la mesa. Tendrían un tiempo de 30 minutos para hablar. Eh, cada escrito tendrá dos minutos para la, la propuesta una pregunta, lo que crea necesario. Por cada tres preguntas, eh, los representantes del Consejo tendrán una contrarréplica de cinco minutos. Eh, esto ya, pues lo leamos o lo aceptamos, pero pues, es. Es otra que es que. Cojo palabras, ¿vale? Me, me decís. No, nosotros nos vamos a ir ahora porque ya ah. se nos está echando la atención. Creo que tendréis que haber pasado esa propuesta para, para haberlo debatido o haberlo traído un poco no sé me parece un poco se puede pasar en el, en el grupo se puede se puede pasar se claro. puede pasar yo creo que sí que esto va a quedar aquí un poco en el aire hacemos ese grupo si os parece bien y ahí no ¿Eh? La ¿Tengo la A la ver, estamos en la quito. La Perdón, quita. Me están adelantando todos, por la izquierda y la derecha, y ahora podemos. Ah, Tú también. A ver, yo creo que lo que dice Fina es verdad, es evidente que ha habido un déficit en la comunicación del, del formato que queríamos proponer de Santander, también porque nosotros hemos hecho todo un salto de mata muy rápido y no, no nos hemos ni dado cuenta. De hecho, ayer nos reunimos porque por la mañana dijimos, joder, igual nos tenemos que reunir, para medio preparar la reunión de mañana, porque si no va a ser todo un caos. Entonces, es evidente que... O sea, yo contaba con que de aquí no iba a salir nada cerrado del todo, porque la gente que va a venir los ciclos no... Entiendo que no pueden ir por todos los compañeros suyos. Yo eso lo contaba, pero sí que, quiere, sí que creo que no se puede quedar todo en aire, sino que tenemos suficientemente... De, desde la propuesta hasta las intervenciones que han saliendo en, primera, en el primer punto, tenemos suficiente capacidad para hacer una síntesis de todo llegar a una propuesta consensuada aquí y que esa propuesta vaya a todos los círculos y ponemos un plazo de X días y que a través del grupo este que decía Javi, que después hay que destruir en 30 segundos, pues que se, que se sí. apruebe o no se apruebe claro. o, o, se, o si hay que cambiar matices o lo que sea, pero creo que de aquí o sea, porque si no, pues no a si venir aquí que para que hacer cien lo siento, pero vamos, bueno, me parece un poco si no, no sé, no. yo ya contaba con que de aquí no va a no. nada cerrado al 100% sino que, que, que después iba a pasar por los círculos, pero sí que creo que tenemos elementos para ir cerrando la propuesta. Uno de los elementos para mí es el que ha propuesto Urko. Para mí esa propuesta, creo que es una cosa, eh, eh, no me sé la palabra, pero vamos, que, que debería estar el punto de, de, de detección del problema. No sé cómo lo llamaste bien, pero vamos. Para mí ese punto debería estar. Luego hay otro debate. Lo digo por central, porque es verdad que, o sea, me parece bien que vayas volviendo a repetir, a repetir todo el formato, pero creo que es poco práctico. Me parece mejor que... Empezamos a, a hablar de lo que ha ido saliendo a partir de lo que hemos. de, el, de tu primera lectura del formato que hemos propuesto hace ya un rato. Y creo que había varios temas. Uno es el que, el que meter tu punto, ¿no? Que mi, mi punto de vista es que sí meterlo. Otro punto es el tema de que discutamos y debatamos sobre el tema de si hablan los eh, ex consejeros o no hablan. O sea, no si hablan o no hablan, sino si hablan en un punto como propio o no. Y el otro tema, el famoso, es el de. Eh, porque creo que han salido varias creo que uno que lo dijo fue Javi, si hacemos más abierto o menos abierto, o una parte abierta y otra no, porque Javi planteó abiertamente hacer la primera eh, parte más cerrada y la segunda de propuestas hacia el futuro más abierto entonces creo que deberíamos centrarnos en esos tres, para mí, igual me estoy dejando, ah, me ah, pues la rendición de cuentas también como, como punto eh, propio. Entonces creo que hay como esos cuatro puntos para para centrarnos en ellos y que de aquí sacar una propuesta medio o lo más cerrada posible para que esa propuesta después sí que se vote ya a todos los círculos, después de que los círculos hayan hablado entre ellos. Pero es que lo digo porque, joder, si no se están aquí para... para eso sí que quema, venir aquí a hablar para nada, pues sí que quema más, de, más que, que nada. Ah, y la fecha, perdón, la fecha, se me olvidaba. La fecha que estoy de acuerdo con muchas personas a las que habéis hablado que mi punto de vista personal, que sí, que también pienso que este fe ya que todo más rápido que el 8 de julio se me hace ya una fecha bastante eh, eh, sí, pues, adecuada para, para que ya haya podido hablar. El problema es que tenemos es que, que creo que lo os habéis olvidado todos, sí. es lo que han comentado de, sí. el Antonio, sí, sí, el fin, que, sí, que sí, vamos, sí, si tenemos sí. poca actividad social no vamos a hacer una, fecha, hacer una fecha, que vamos a tapar la única que ahora ¿eh? o de las pocas que hay. Entonces... Y producción, y producción tampoco está. Y, y eso, y lo que dijo Víctor de que no está y que va a ser complicado sin, sin él. Entonces, vale, yo creo que a nivel político, incluso personal de todos los que estamos aquí, pues que estaría bien que fuera el 8 porque más tarde se me hace ninguna tarde. Pero, sí, sí, sí. claro, el 8 yo no, creo que es imposible hacerlo, porque no, o sea, ni vamos a joder a los compañeros ni vamos a hacerlo sin producción. Entonces, esos puntos, esos puntos que he dicho, si metemos uno lo que ha dicho Urco si lo hacemos abierto cerrado en base a lo que ha dicho Javi si, si metemos un punto propio de los consejeros y si metemos el punto de revisión de cuentas como tal y la fecha creo que esos son los cinco que, puntos que tenemos que cerrar ahora y no volver a repetir todo el formato y tal porque creo que hemos tenido un primer punto en el caso de las 20 personas como para avanzar más Pues, ¿quién tiene palabras? <risa> ¿Empezamos vale. eh, por la fecha, por ejemplo? Yo quería hacer una pregunta desde el CTA, porque me, has, me ha dejado, me dejado un poco Viti. Yo no creo que deban de ser dos encuentros diferentes. Me ¿vale? parece un poco complicado. O sea, somos pocos y nos dividimos, yo creo que no, no tiene que ser dos encuentros diferentes. ¿Vale? Creo que está muy bien que, que el peso de vivir vosotros. Nosotros nos aguantamos a lo que podamos. Eh, para nosotros el 8 es que es tarde. Bueno, lo, lo siento. ¿vale? Personalmente. Yo, nuestra intención, de verdad, y me o ¿no? Pero nuestra intención es máxima transparencia, aunque no lo creáis, ¿vale? Pues eh, hemos estado, desde que ha salido esto, eh, en extensión hemos puesto todo lo que ha ido pasando y que, bueno, nosotros queremos participar en el, en el, en el encuentro. Eh, para nosotros el ocho, pronto, pero por una, una cuestión de, de, de tiempos, es que eh, nosotros vamos a pedir una, una no sé, investigación, una recopilación de documentación, tenemos que tener una reunión para ver qué coño ha pasado para poder aceptar las explicaciones. Pero ya es ¿Vale? el día 26, ¿no? no el día 26 ha sido un CCA. el el 26. No, no, no, no tenido El 25. El domingo. El domingo. El domingo. Bueno, ¿Vale? Y ahí lo que hemos hecho es ver lo que ha pasado y ver hacia dónde vamos a ir y qué es y qué, lo que estaba abierto, qué es hacia ir. ¿Vale? Y ahí es donde ha salido el pedir la, la explicación de, al equipo parlamentario, al grupo parlamentario y dentro del CCA. Para recopilar la documentación y saber qué ha pasado. Esa fecha la tenemos el 10. O sea, tenemos una reunión el 10 para que ahora, cuando tengamos ya la Comisión de Coordinación Parlamentaria, soliciten la documentación. Si lo hacéis el 15, nosotros estamos encantados de de... Pues eso, de, de participar con vosotros. O sea, y no hacer dos encuentros, me parecería, parecería un poco lógico. ¿vale? Entonces, me parece, a partir de ahí, me, sí, la imagen tampoco sería demasiado buena. Entonces, bueno, no sé, la propuesta que os hacemos es mm, hacerlo el 15, no por demorarlo, porque no es intención de demorar, de verdad, ¿eh? porque si no, pediríamos hacerlo en agosto, o en septiembre, o, o en noviembre, tiempo. ¿vale? No no, no, va, no, es intención de demorar, es tener, es tener todos los pelos de la burla, ¿vale? Sin más. Eso por un lado. Y el orden del día, es que vuelvo a lo repetir, es muy parecido a lo que nosotros habíamos propuesto, o sea que estamos completamente de acuerdo, ¿vale? Entonces... A partir de ahí, yo empezaría por queréis que participe el CTA, Porque si no queréis que participe, no sé, igual sobramos. Bueno, pero es que a mí, a me ha dejado frío cuando Viti me ha dicho que son dos encuentros diferentes. ¿Has pedido Somos dos encuentros diferentes. pedido palabras? A ver, está, está, Viti. a. Sí, además por alusiones. A mí me encantaría que puse uno, ¿eh? Uno, completamente. Se lo que no, no, no. yo es mi opinión, pues encantada, si de verdad estás diciendo pues, que, que vais a participar de, de, de este encuentro, sabes que os hemos invitado desde el primer momento, porque los, primeros, momento interesados, ¿eh? los primeros interesados en que estéis vosotros, por supuesto que son los círculos, porque para pa vernos y hablar nosotros y debatir, pues no, lo que queremos también es... Es explicaciones y que entre todos hagamos lo que te he dicho antes, una proyección de futuro. Yo no sé lo que opinaréis los demás. Si el CCA quiere estar, pero que la propuesta salga desde los círculos, como lo estamos haciendo, por mí adelante. Y esperando a la fecha, pues no sé, la fecha lo que digáis. Es... Eh, Jesús. Vale. Eh, si no me confundo, Viti mandó a ascensión de que nosotros estábamos pensando ya en, esta, en preparar un encuentro antes del último CCA en el que acordaste bueno después de la petición de María Ángeles acordaste de preparar un encuentro sí, en María un bastante anterior pero no, no es consciente eh, no bueno, que tiene la idea pero bueno un... eh, entonces eso ya lo habéis hecho sabiendo que nosotros ya teníamos pensado un encuentro eh, en vez de tener la iniciativa para preparar otro no hubiera sido mucho más fácil eh, hablar con la gente que lo estaba preparando directamente para colaborar y dejando llevar la iniciativa a los escritos que, que son los que están preparando el encuentro de primeras eh, y buscando la manera de que esos escritos que están preparando en el encuentro sean los que marquen los puntos del día no todos porque entiendo que, que vosotros lo estáis organizando también pero que sean los escritos los que marquen un poco el, el, el orden del día y marquen un poco las, las, la, la dirección de ese, de ese encuentro. He dicho algo contrario a eso? Yo creo que no, ¿eh? O sea, no sé de lo que trae no, es ¿no? pero yo desde luego no he dicho nada de eso. Yo de lo que he dicho es la fecha que nos pilla, nos pilla mal, que el orden del día, sin saber lo que tenía preparado es el, el que teníamos y que estamos deseando... Ir todos en la misma dirección. ¿no? ¿Sí? O sea, que creo que lo que has dicho no corresponde. Y sí. fuera más o fuera menos de quien parte de la idea y tal, que a mí, a mí lo que me importa es que se haga. Que creo como a todos. Uh -huh. eh, bueno, yo ser Creo que, bueno, dos encuentros es absurdo. Uno. Dos. Eh, el, digamos, la iniciativa de organizar el encuentro. Más es fácil de más mostrarle, sale de los propios círculos, igual que lo de pedir las cuentas, o sea, todo eso sale de los propios círculos. Creo que además no está mal, creo que responde también un poco a la filosofía del partido que él, son las propias bases, frente a un ajaque de los medios de comunicación son las bases las que toman la iniciativa, creo que, creo que eso es correcto y creo que también es correcto que evidentemente participe el CCA, claro que tiene que participar, o sea, es que si no lo hacemos así eh, no tendría ningún sentido pero desde la base de que bueno de que son los círculos los que ante una situación de, de crisis eh, son los que deciden ponerse a trabajar entonces creo que eso por, por una parte eh, por otra parte en cuanto a los contenidos creo que estoy de acuerdo con lo que, con lo que habéis comentado es decir se puede meter en el mismo bloque uno eh, la rendición de cuentas la intervención de los miembros del cca y eh, la, ...la participación de aquellos ex consejeros que lo deseen... Eh, un, un, ...un punto siguiente, ya no sé cuánto sería... ...un punto siguiente que sería el de la detección... ...o como se quiera llamar, exposición de, de problemas... ...y la última que sería el de las la propuestas de futuro... ...eso sí, creo que m, tanto la detección de problemas... ...como la presentación de propuestas de futuro... ...creo que previamente hay que mandar esas propuestas. ¿Eh? Y lo digo porque no puede ser que ocurra lo mismo que ha ocurrido con Arronti... ...es decir, que se presentan unas propuestas, se debaten en Arronti... ...y después resulta que salen más propuestas de las que se habían presentado en Arronti. No, claro. creo que las cosas tienen que estar previas por escrito... ...no hace falta escribir una biblia, pero por lo menos esquemáticamente... ...que, que si alguien dice, yo creo que hay este problema... ...bueno, pues explique usted en dos líneas o con tres esquemas... ¿Por qué cree usted que eso ha sido un problema? Para centrar un poco el debate, para que no nos perdamos. Y como último, pues el tema de las propuestas de futuro, pues que se propongan esas propuestas de futuro. como Por lo menos un, un lienzo que, eh, que, que permita trabajar sobre algo, que no ocurra lo que, lo que, lo que, lo que ha comentado Fila, no es decir, que, que, que claro, que llegues allí y no tenga la documentación, sino que previamente, por lo menos un marco de qué se va a debatir, por lo menos eso lo tengamos. Sí. Eh, nosotros nos vamos a ir. solo quería decir un par de cosas, ¿vale? Que bueno, que nos facilitáis la información que, que vayáis haciendo por correo. Nosotros, nosotros asistiremos casi con toda seguridad de ese círculo. Si tiene que ser el 15, pues tendrá que ser el 15. Ahora bien, joder, eh, todos hemos sido, por lo menos yo he sido consejera. Eh, sabemos de primerísima mano, lo que pasa en el Consejo, cuando se va uno, cuando no va, se ve desde mi casa, como diga el otro, ¿sabes? Como diga el otro lado, hagamos. ¿Sabes? Es decir, por favor, poder decir, mirad, o sea, eh, poner cualquier otra excusa, pero no digáis que no sabemos lo que ha pasado, porque es insultar la inteligencia de la gente. Es insultar la inteligencia de la gente. Escuchamos, por favor, respetamos los turnos. De verdad. O sea, me siento insultada, tío. ¿Y, y yo? Pues si es así, sí, por mi parte yo, yo me qué? disculpo. Pero que un consejero después de dimisión de... O no sé cuántos consejeros y un secretario general diga que no sabe lo que pasa en su consejo, en el órgano que dirige, es muy grave. ¿ah? en el órgano dicho? Hombre, no estáis dirigiendo... ¿Y no vosotros, vosotros, ¿Vosotros no estáis dirigiendo ahora Podemos-Cantabria? Lo estoy lo haciendo yo... Sea. Martín, tienes la palabra. Bueno, yo solo una cosa con respecto a las propuestas de cultura: cuantas más mejor y cuantas más propuestas mejor. Nos guste o no nos guste, como ha salido a ti, ha sido la Asamblea Ciudadana la que ha hablado, aunque solo sean 270 personas las que hayan votado. Es la Asamblea Ciudadana que se convocó ha tenido un montón de errores vistos de después, ¿vale? También tenía, tenía pocas cosas que hacer, o sea, tenía muy pocos límites y bueno yo estoy convencido que también nos han propuesto que hagamos un, una crítica y la va a ver ¿eh? la va a ver porque sí que es cierto que es muy mejorable eh, pero que no nos olvidemos que nos guste o no nos guste es la asamblea ciudadana de Cantabria ah. yo no entiendo perdón solamente para unas cosas la asamblea ciudadana y para otras no sí. perdón. es decir sí. eh, yo Releyendo el documento organizativo que ganó Vista de Gredor, hay cosas que se han eliminado de propuestas que se han hecho que son directrices que se marcan desde. No, no, no quiero entrar en el debate, ¿vale? Pero mmm, no me digas no diga eso porque, porque es que creo que, que no, no, no es justo. ¿eh? No es justo. Y bueno, creo que los errores se cometen, que se, para eso se, precisamente se organiza esto, pero, pero no. Creo que ahí no, vamos, no estoy de acuerdo con, con esa opinión tuya, simplemente. ¿Alguien más quiere hablar? La fecha que entonces, que valoramos el día 15, entonces, Quitos. No estoy de acuerdo en que el encuentro tiene que ser conjunto. Lo que sí te voy a decir es, a mí personal. creo que habéis intentado. Respeto respecto que me que no, pero creo que habéis intentado claramente sí, aparte, son de un encuentro sí, parte de un lado, que podemos organizar los que otros cuando no. ayer habéis mandado una nota de prensa diciendo que podemos cantar ya desde el consejo de organizado un encuentro. Me parece O pero sea, me gusta como que están las cartas un poco expertando esas porque al final, de verdad que tengo intención de que el encuentro estemos todos, porque si no, como decía Urco, pues no tendría ningún sentido, porque para hablar entre los círculos y que no esté el consejo, que es una de las partes, o quizás también fundamental en la, en la, en la crisis abierta en todo el mundo, pues no tiene ningún sentido, pero que bueno, que, joder, que al final, a ver, que yo entiendo un poco cómo se hacen las cosas también y bueno, pues no digo que sea con buena o mala intención, pero creo que la intención ha sido, que pues cada uno puede jugar a como buena o como mala, la intención ha sido adelantaros a, a la otra propuesta para, pues, para que el encuentro partiera pues, de vosotros y igual. Eso cada uno jugará lo que le parece de eso, pero es lo que entiendo. Y, y, pero que, sí que, teniendo en sí. cuenta que Víctor no puede estar, que, que Occidental tiene, tiene lo suyo y luego también lo de la Ostra Reunión, pues yo la, la fecha le vaya al 15. Y me insisto en que me metería en aclarar las cuestiones que he descrito antes por la que, en las que creo que había <ríe> cierta. No sé si discusión sí. o cierto, bueno, pues que había debate, más ah, o menos, porque para ir cerrando, a ver, son las 9 y 10, yo, yo ponía una que... hora límite, no sé, si decir... No hay media, sí. se me hace muy corto igual, porque aquí final... No, mira, eh, perdona que te interrumpa. pero pues meterme <risa> en harina, meterme en línea ya, porque si no, creemos... no... Tenemos exactamente 20 minutos para cerrar esto. Bueno, yo creo que Urco ha hecho un buen resumen de sí. los bloques sí. y sí. Pues, sí. vamos, yo creo que si no estamos... Estamos de acuerdo. Eh, si estamos sí. de acuerdo todos, eh, ha falta, comentado, no que falta, uno. Es, nos falta decir cosas, eh, sobre el tema de uh -huh. apertura ¿no? o no, sea, porque uh -huh. insisto que Javi propuso una cuestión sí. que era diferente a la que hemos tenido nosotros. Ya. La parte como más cerrada, mañana, eh, eh. que va a ser un poco más conflictiva, estuviera cerrada y la parte de, de la tarde fuera más abierta. Urco ha propuesto, que yo estoy de acuerdo con él, pero creo que también tenemos que aprobarlo entre todos sí. aquí, lo de que las propuestas, se manden, las, propuestas, las propuestas tanto como de detección de problemas como de a futuro se manden por escrito con una fecha X de antelación. Y, o sea, que hay que cerrar ciertas clases. A veces muchas veces parece que cerramos las cosas cuando están en el aire y yo las cerraría en plan... Sí, sí. Esto así, Pero... está así, está así, está así, sí. para que no haya luego problemas, que sí, sí, nos conocemos sí, sí. todos y sabemos cómo funciona. Eh, ¿no? Perdona, tiene eh, la esa? palabra ¿tú? Viti y luego si, si queréis os digo... Sí, sí, bueno, no quería meter más eso. Eh, me refiero que yo creo que, que, que ha sido todo... O sea, es que es con María Ángeles precisamente en la asamblea del círculo donde sale la propuesta del encuentro de círculos. Que luego os lo haya dicho a vosotros, o os haya pedido que hay que dar explicaciones o lo que sea. Es el 21. Ya Charles lo pide desde el 21. Desde la dimisión de Jueves. Desde la dimisión. No, pues, que deuda, pues, la, sí, la que da igual. A mí la, deuda. Deuda sería, la autoría de quién. O sea, si nos ponemos con. No, no, no, igual, que da era... igual. Sacamos los móviles y miramos a ver quién tiene la ficha no, primero. No, pero vamos, no, bueno, no, verdad no. que me parece absurdo. O sea, lo que hay que hacer es hacerlo. No, lo que hemos sí. dicho es que cada uno sí. piensa en Desde el minuto uno, y eso sí lo sabes, porque lo he hablado contigo desde el principio, estamos. O sea, sí, sí. colaboradores Sí, que sí, sí, eso sí, es cierto. Y eso lo no sabe sí. la gente con la que lo nos está preparando. ¿eh? Bueno, pues nada, pasará a votar. Vamos eh? cerrando, sí, cosas sí. de lo que comentaba un poco. Como... Eh... Mañana más cerrada. Y... creo que el, el Consejo es la fecha en la que debe ser el 15. La creo. fecha 15, claro. porque parece que no hay otra Yo he a pues no tener que votar todos porque no sí, sí, que claro, cuatro, claro. Entonces, La fecha creo que podemos darle. Voto a una persona por círculo, ¿eh? Sí, vota una persona por círculo, para que no. ¿Estamos de acuerdo con él también en lo de que hacemos un grupo, el famoso grupo de autodestrucción? La, la, en la que se discuta después lo que estaba ahora, estamos de acuerdo también, ¿no? Para ir eliminando cosas. ¿A quién se mandan esas apuestas? ¿Qué es la recogida? Eso es una cosa que quiero decir. ¿Se aceptan todas? Hombre, lo que tampoco puedes es saturar, eh, porque puede haber un... Una tormenta de ideas, lo que se trata es una serie no de esperanzas no sé y darle. La dar... es que hay que llevar un orden de eso. No. no sé cuántas va a haber, no ocurre ninguna. Yo, en principio, aceptaría todas. Claro, yo también. Sí. Sí. Medidas sean respetuosas. aceptan todas. Claro. Y después, bueno, yo creo que creemos que somos personas mayorcitas, como si alguien propone, claro. pues vamos a tirar a los inmigrantes por la borda, no creo que eso creo que eso es obvio. Pero sí que es cierto que, que claro, que alguien tiene que... Recibirlas? Que, que recibirlas. Que mm recibirlas. -hmm. Claro, pues no, sé no lo sé. Sí. Si tenéis bueno, el correo de Podemos Santander, por ejemplo, si queréis, claro, claro. o si no, otro correo de otro círculo, ¿eh? no, porque ya decidimos que aquí. Está, aquí y... Porque ya está puesto, el, no vamos a meter 20 correos más, ni 3 ni 4. O sea, ya hay uno. Simplemente no, es recogerlas no, si ahí y... y que se recojan ahí. Y luego es como si fuera es espontáneo si no, en no, el... y... la tarde allí, si fuese espontáneo en la tarde no, no íbamos no, no, a no, decir... No, no, o sea... no, pero también déjalo abierto a nuevas propuestas que de gente que no... Claro. Claro. Sí, claro. Pero evidentemente está abiertas las propuestas pero no, también no nos olvidemos que esto puede ser un bucle que y otra y otra y por qué no ponemos una coma encima de la coma de la coma y un punto y seguido entonces al final es una lluvia de ideas que, que sería imparable y así hay que marcar unos límites concretamente para esta situación después le corresponderá al Consejo Ciudadano los que están crear otro evento donde ampliar horizontes, ¿vale? Pero de momento vamos a centrarnos en lo que acontece a día de hoy, con lo que hemos venido a día de hoy y luego ya vamos a darle fluidez a las nuevas propuestas, que estoy de acuerdo en hacer esas nuevas propuestas y seguir avanzando para el 2019, pero vamos a ir por partes. Sí, no, quizá, perdón, quizá sean propuestas de tipo organizativo e interno. Eso sí. eso sí. Es decir, de organización interna y de cuestiones eso. porque creo que es por lo que se convoca, por un problema interno. Sí, es, claro. Eso es. Es decir, no es en plan propuestas que se hicieron en Arronti de medio ambiente, de tal, porque no, no, no. eso se entiende que primero hay que organizárselo claro. y posteriormente pues sí. llevar a cabo la... Claro. Entonces, ¿estamos sí, sí. de acuerdo? Sí, sí. sí. Vamos a volver sí, sí, sí. a sí, sí. un pequeño dato entre comillas lo de pequeño dato y vamos a encauzar lo que viene siendo a lo que hemos venido hoy una serie de requisitos y luego ya vuelvo a insistir, sí, será claro. el Consejo Ciudadano el que nos vuelva a invitar a ampliar horizontes y, y hacerlo más abierto a todo para ver si conseguimos aumentar los, el volumen en todos los ámbitos a lo que también estamos sí, mucho sí, de acuerdo sí, sí. no, sí, no sí, sí. más nadie ha dicho lo contrario no, por supuesto que no, que simplemente es un matiz, ¿sabes? Eh, yo es que sí que estoy de acuerdo con José María que me parece bien que haya propuestas que se lleven al correo porque a ver, nos vamos a juntar en los círculos y todo eso y puede que haya propuestas más mascadas y que se puedan enviar, pero también dejar un margen para el que quiera, si además es un encuentro de inscritos claro, claro, claro. que no haya gente trículos. que no está en los trículos y que puede ir allí y decir su propuesta aunque no se haya enviado al correo de Santander. Además, muchas propuestas pueden surgir de lo que allí se abre. Claro, efectivamente. No se sabe todavía sí, sí. lo que se va a abrir. Ah, habrá. Vamos a hacer propuestas y saber las cosas. No sé. Ah, habrá propuestas que surjan de, de conocer allí la realidad. Yo se lo dejaría abierto, no, no sé. Sí. Yo sí quería comentaros una cosa. Pues Ahora claro, que no ha hablado de propuestas y tal, ya te os he dicho que estamos a las prensas de una contestación de estatal, ¿vale? Eh, nos han pedido que les mandemos cómo queda el TCA, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a mandar cómo queda el TCA y luego ellos nos dicen, ¿vale? O sea, quiero, quiero no va a ser que luego eh, penséis que, que no somos transparentes porque estamos trabajando en, en montar la estructura, ¿Vale? que se habló de propuestas, de organizativas, que ya se ha hecho, voy a decirlo, no vaya a ser, ¿eh? Bueno, si sí, nos vamos a reunir, es que digo, es que hay veces que sí, todo abierto, todos votamos, y hay otras veces que no, todo... pero vamos a, vamos a ver, o sea, vamos a dejarlo abierto, o sea, es que, ah, no, bien, bien, es bien. que si no, nos estamos encorsetando, a ver, todo el mundo puede coger, acceder a los documentos de Vista Alegre 2, y en función de lo que se dice en Vista Alegre 2 y tal, pues hacer propuestas, porque. Que, que, que aparte de los problemas internos que, que se han podido ver de organización o de gestión o de lo que sea, gente que pueda hacer la propuesta de cómo organizarse, cómo gestionarse. Es que si no... No te digo que no, pero lo que te estoy diciendo es que nosotros le vamos a mandar a tarde una propuesta de organización, pero de organización de lo que hemos que claro, quedado, claro, de, sí, sí. de cómo nos vamos a... Claro, sí sí sí, sí, el... sí, sí, sí. sí. No creo que nadie vaya a organizarnos a vosotros, y eso no es la intención de nadie. No, pero me queda no, decir si estamos pidiendo de, de esa respuesta, pero que les sí. vamos a mandar una propuesta a nosotros, ¿de acuerdo? Sí. O sea, que igual, no, pero, aunque no es si Igual antes no lo había explicado bien, prefiero no, dejarlo claro, no, no, ¿vale? Yo no, creo, no, creo que lo que se refiere a la organización. Creo. No, que sí, que sí, que es otra lo cosa. Yo interpretado ¿eh? lo que has dicho, es la organización de cara a 2019, ¿no? Sí, no, que no la de la propia, propia manera. afrontar las elecciones que, siempre que se nos vienen encima, en vez de claro. lo que nos esperamos. Claro. Yo creo que era esa la cosa, no, no, no organizar internamente... ...el, matizar, que hace, el comentario que había hecho antes, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es, estamos pendientes de una respuesta estatal, pero que nos han pedido a ver cómo quedamos. Pero es que lo que digo es que, no, también, a... que también hay que adaptarse a lo que dice alegre Entonces, todos los órganos y estructuras internas de Podemos se van a tener que actualizar. Entonces, bueno, pues que las propuestas que se puedan hacer vayan en consonancia con lo que ya con lo que ya se ha dicho ¿eh? porque es que si no a ver si después vamos a tener que hacer otra otra vez para re reorganizarnos porque si no, claro, estamos perdiendo el, el tiempo, o sea que no solamente organización y gestión, a ver que si yo a lo mejor llego y digo oye pues que yo creo que a ver que para cuatro personas que hay en Cantabria tener un, conse un consejo ciudadano de 35 me parece una burrada por ejemplo no es operativo por ejemplo Ahí el Consejo Ciudadano también tendrá que decir, oye, pues mira, pues nos hemos dado cuenta que pasa esto, pasa esto, pasa lo otro. Es decir, que su propia experiencia también nos puede aportar, ¿no? Sí, lo que pasa es que podemos hacer las cosas al revés. Y hacemos los procesos internos, periféricos y después el central. Y tendría que ser al revés. El primero el no, no, no, central no. y después los periféricos que se adapten a lo que resulta de la Asamblea Ciudadana Estatal. Pero es que ya ha salido lo de estatal, sí, pero a... es que ahora mismo en Cantabria hay un Consejo Ciudadano que es anterior a Vista Regredo. Como todos, en <risa> no, todo. todo. Pero para eso es el tiempo Valencia, que le vamos a dar, ¿no? Al CCA para tener las respuestas, ¿no? En Murcia. No, en Murcia hay unas primarias. Ah, vale. Las primeras entrantes en pueden entrar en el curso de las peticiones de la Secretaría. Sí, claro. sí, Está. Pueden estar las propuestas, está propuestas. de futuro. Vamos a feliz. ¿A de Bueno, a ver, fecha día 15, Grupo Telegram, recogemos propuestas en Correo Santander, pero dejamos también abierto la posibilidad de, de tal. Eh. No sé qué más cosas... Pues, eh, eh, para, eh, hemos eh, pensado eh, el encima eh, eh, en Torrelavega eh, eh. Eh, No sé si os parece bien o queréis proponer que otro lugar o No, está bien está, está bien, está bien ¿Cómo va? No tiene internet, eso es un coñazo ¿Tiene ¿Se puede hacer? Está muy bien ¿Como producción qué sitios recomendarías tú? Uno que tenga internet O a ver, puedo hacer. hacerlo, pero me prestan un 4G, lo que me hace que un acto tan largo va a pasar como ha pasado en la noche, que al no final tenemos que meter en baja resolución. A ver, se ve igual, en pero después otras después veces después de medios cogen, cogen imágenes y trozos. Y si tú metes en baja resolución, van a toda nada. ¿Hay algún sitio que tú sepas que produce un teatro. Claro, de un poco de céntrico de para todo el mundo hice aquí la sede no, de, de Santander, no, es, que, es que el trabajo... ¿Cómo la sede de Santander. Perfecto. No. Nosotros lo primero que queríamos era descentralizar el, claro. el tema. O sea, que esto sí que, que estéis todos de acuerdo para sí, que no pero que, haya... Que sí, pero era eso. No, esto es muy sencillo. Que... Es la única sede con amplitud suficiente para hacer un acto así. No hay más. O sea, vega es un agujero... Castro es una copera y Estilio Camargo, pues. También, una ratonera. Tiene profundidad, ¿eh? Tiene profundidad. Y si no, contra las paredes, no nos Santander, ¿todo el mundo de acuerdo? Sí, sí, pues sí. Eh, luego cerramos lo de los bloques. ¿Estáis de acuerdo con lo que comentó Urco? Yo sí, la verdad es que lo sí. veo bien. Uh -huh. sí. Bloque 1, intervención del, del CCA, que estaría la rendición de cuentas. Uh -huh. Y dentro de ese bloque 1 también estarían los dimitidos. Si Si los... sí, lo preguntamos, el que quiera. Uh -huh. El bloque 2, detención de problemas. Y el bloque 3, la propuesta fu de futuro. Sí. Uh -huh. La intervención del CCA... Son los 30 minutos y luego la, el debate de abierto, ese de. digo, esto de las dos partes, ¿no? Sí. Pues no sé si... Quedaría lo de la mañana más cerrada sí, sí. y la tarde más abierta. Por lo que si la tarde fuera más abierta, es la que no, deberíamos que, pero, de... Que no, no no. no, no. ¿Cómo cierras o no la tarde y la mañana? No, lo que deberíamos de... La mecánica para cerrar la mañana. Espera, un segundo. No para cerrar, o sea, lo, lo que deberíamos de difundir sería la tarde. La mañana no la deberíamos de difundir más que a nivel interno. Entre pero los... si va, sí, si va, si a nivel interno llega todo. Luego si te va alguien no puedes decir que no, lo decir. Ya. no, claro, ya, no pero lo no Claro, eso no es algo de tarde. Pero por favor, si la tarde va a ser propuestas para hacer propuestas también hay que conocer lo otro, creo yo. Pues, va todo unido. Es que además, si estamos hablando de transparencia, claro, no claro, que propongan sí, y que se sí, enteren sí, también eso por eso la mañana de que lo que está pasando. ¿no? Pues, pues, pues, si pues si es Creo que sería que esté abierto Este Es que está abierto todo, debe venir todo abierto. Y en los tiempos más gente que no esté escuchando. Todo abierto, hombre. ¿Pues estamos de acuerdo que sea abierto? Sí. Yo no veo nada, nada que tenga dos escenarios. que va a tener es porque tiene un interés. Sí, si es estamos de sí, acuerdo. Es, claro. es que todos somos como, ¿no? como sí. los demás. Pero es el propio mensaje que das como partido. Realmente, claro. ¿Sí? claro. si quieres ser transparente, pues dices que es abierto. Al final vamos a ir los que estamos sí, interesados. No, digo, no, no, y no, aunque vayan, tienen derecho, los saludos no, claro. no sé saben lo que está pasando. Aunque vaya claro. a reabrir claro. un tema que hemos cerrado, el de la sede. a mí de no me convence de la sede, ¿verdad? Porque... Y me el miedo. espacio, o sea, no, no por la no por amplitud, que bueno, y puede, podría llegar a ser tal, aunque no creo tal y como andamos, pero por pues, el espacio que tiene, o sea, que, que es como un, una especie de L, de Lara, que entras y luego tienes aquí. Es, es difícil un sitio en el que todo el mundo pueda estar. O sea, yo creo que si a la gente le da igual a hacernos atender y se puede buscar y podemos tener la capacidad de buscar sitios que tengan internet, claro, siendo un sábado es más difícil encontrar un colegio que, por ejemplo, el de pues los director fiseros es que tal, pues no se dejaría seguro, pero... Una pasta. Claro, es que se a mí a no sé hacer algo, lo... pero bueno, no es lo... nada. No, pues, Una pregunta. A ver, pero te, un, te, a un un es que es por la cosa que te pueda dar ¿no? No, no, no, por la física, que no me Se puede hacer en la parte Si ya que que ¿No se puede proponer comer ahí. No, sé, no, y es por los datos, no tiene que estar tarde, porque todo el que está haciendo para que quede la cosas pero esto lo tenemos... Ya pasa, no, somos un grupo ya de concentrarse en la ¿Comisiones, obreras? Sí, es comisiones. Ok, bueno, ¿entendemos? No, comisiones no hay ningún problema, además con tiempo, como vamos. ¿No es ¿Pequeño? Sí, bueno. Yo no, yo no, no, no, no, no, no pero, pero, pero no, no calculo que vaya no ahí. Es muy grande el CIMA. No, ya, pero más, más pequeña la sede, ¿no? Que pues, si se yo. yo no. ¿La sede es más pequeña? No es que sea más pequeña. Sí, entonces. Si es la distribución. Es una... El de vernos todos, porque lo que tiene los que habéis estado ya lo habéis visto. Normalmente estamos poniendo el escenario lo que es según entras en el ventanal que hay allí, porque abarcas la gente que hay aquí, más donde está la gente de la exposición. Bueno. Entonces. Pues, pues, pero queda de, un poco porque no, no nos vemos todos. No, pues, ahí, no nos se vemos se todos. No, y no, eso ¿Se puede mirar comisiones? Míralo ahí, si no, pues está el, el, el local la sede aquí, la no. tenemos la sede la tenemos miramos está. comisiones por si acaso y bueno, como va a haber un grupo de Telegram, si también se ocurre si se ve en otro sitio Exacto, que claro. sea más. Nada, pues que se, se valore también ¿no? me decía Arti, que también para tenerlo en cuenta que hemos puesto el encuentro de inscritos de Podemos Cantabria igual ponemos encuentro de círculos e inscritos de como lo ve, yo lo llamaría el encuentro, encuentro Podemos Cantabria, sí, abriendo horizontes. Si hacerlo abierto, llamaría el Encuentro Podemos Cantabria y ¿Tú? habría... El... Y pondría abierto también, Encuentro abierto, ¿ves? para ¿Encuentro que no abierto. No se contes, yo, como no voy nunca, ¿cómo Ya. Bueno, es invitar, sí. sí. Encuentro abierto sí. de Podemos Obviamente Cantabria, es que abriendo no horizontes. ¿Eh? Me que queda muy mal. ¿Por? Encuentro abierto abriendo horizontes. Ah, ya. Pues encuentro... Ya está implícito. Podemos cantar y abriendo horizontes. Claro. ¿Os parece? Ya, no es lo mismo. No, no, eh, pero no, no. queda buscando sinónimo. Es como que quitar el abriendo horizontes. Mm. Sí, claro. Claro, Hay gente que eh, se siente incluso escrito y no se siente de Podemos tanto. ¿Por qué? Coño, que no participo. Yo no voy a, ¿Cómo voy a ir? Pueden pensar que es algo muy Pero si nos cerramos y lo vemos. si nos puedes cambiar su una letra? no, no. de poner encuentro de círculos o de Cantabria, de Podemos en Cantabria o en Podemos de Cantabria. ¿Entiendes? Es que, y a lo mejor es un los... de palabra. ¿Entiendes? Porque entonces es como que, eh, no por nada, pero como que Consejo lo hace, Podemos cantar ya digamos, el CCA y demás, y queda como a oídos o, a, o a, al, al entendimiento de la gente, a lo mejor queda como muy, Consejo abierto del podemos. Como muy cerrado. Muy claro. Claro. Encuentro, en podemos, Encuentro abierto, en podemos Cantabria. Encuentro abierto en Podemos Cantabria. Encuentro abierto. ¿Y estamos abriendo horizontes? ¿Y estamos abriendo horizontes? Creo que si estáis volviendo locos con un texto bueno, vaya, que tiene que ser muy sencillo. Bien. Encuentro Podemos abriendo horizonte. Punto. No hay que, no hay que bueno, seguir diciendo sí, sí, que sí, es abierto, que un abierto. ¿Qué más da si la gente lo da por entendido? Si nos vamos a, a, tener... si a los mismos de siempre. No, no, no, no, no, o a sea, mí es que me gusta lo del nombre, ¿eh? lo de abriendo Horizonte. Si sí, no... de... sí, sí, pues, sí, ya Da como ahí un poco. Los horarios ya está. Sí, eh, pero, sí, está todo el mundo de acuerdo. Sí, sí, de diez sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, y media a dos, sería, luego comida... Aunque Habría que reestructurarnos, aunque ya no había haría hoy, por, por claro. el tema nos de segundo su... de... punto este igual metido. Nos quedan claro. tres minutos ¿sabes? No, por eso, que sí, es que lo... era el grupo técnico este. Sí, este... Es sí. ¿me dais nombres para, para a... persona por círculo? Y te pongo a ti, a ti, dentro del uso. Con la pero lo haremos luego. corrales yo voy